Gracias, presidente. Eh, ministra, buenas tardes a bueno, León-Gustiori. Primero, quisiéramos lamentar la no aprobación de los presupuestos generales del Estado, que habrían sido una herramienta que hubiesen permitido desarrollar este plan estratégico que le estamos solicitando. Unos presupuestos en los que Unidos Podemos hemos sido un actor fundamental para que fuesen los más sociales y los de más desarrollo social de esta democracia. Eh, nuestra interpelación está dirigida, señora ministra, a que se recupere el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, el conocido como Plan PECI. Como primer punto, destacarle, señora ministra, hay dos competencias en relación a migraciones. Uno es la competencia estatal, en la que se recogen en en lo que correspondería a la competencia legislativa, el control de fronteras, las autorizaciones de trabajo y residencia, las expulsiones y las inspecciones laborales. Y, segundo, la competencia del nivel autonómico, que, sería la, que correspondería a la competencia de acogida, las políticas de empleo y formación y las políticas sociales. Sobre las primeras competencias, que es la estatal, solo queremos decirle una cosa, señora ministra por favor, liberen a los barcos de Open Arts y a la Itamari para que puedan desarrollar su función de salvamento de personas en el mar Mediterráneo. Creemos que es lo más ético y lo más justo. Respecto a la segunda competencia, que es la autonómica, la de acogida e integración, es a lo que vamos con esta eh, interpelación. ¿Qué fue el Plan PECI? Fue una herramienta de integración social para la población inmigrante y para el desarrollo de la convivencia en el Estado español. Se desarrolló desde el año 2007 al 2014. En el año 2007, bajo el gobierno del Partido Socialista, se puso en marcha este plan y surge con la pretensión de crear un marco político que permita las actuaciones del conjunto de la sociedad en la gestión del proceso de integración bidireccional entre los nuevos y los antiguos vecinos de los pueblos y las ciudades de España. Este plan estuvo inspirado bajo tres principios políticos. El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrante y autóctona. El de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena participación cívica, social, económica, cultural y política de la ciudadanía inmigrante y el principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre las personas de distintos orígenes y cultura dentro de la valoración y el respeto a la diversidad cultural. Las áreas de intervención de este plan fueron las siguientes, acogida, educación, sanidad, empleo, vivienda, servicios sociales, infancia y juventud, igualdad de trato, mujer, participación social, sensibilización y co -desarrollo. A partir del año 2014, el Partido Popular aplica los recortes y este plan desaparece y no se pasa a evaluar el periodo del 2011 al 2014. ¿Qué significó esto? Que la única herramienta de integración social y mejora de la convivencia de las personas inmigrantes desaparece y la única posibilidad de integración que queda para la población inmigrante es en manos de los mercados privados. Se abandonan las políticas públicas como herramienta para evitar desigualdades. Por consiguiente, así como las situaciones de exclusión social son multifactoriales y es importantísimo incidir en todos estos multifactores para corregir esa situación de desigualdad social, como serían ingresos económicos, empleo, educación, salud, vivienda, situación legal, las políticas de integración social también han de ser multifactoriales e incidir positivamente en los mismos indicadores. Y este plan era la herramienta que incidía sobre la situación en concreto. ¿Cuál es la situación de inmigración al respecto al día de hoy? A fecha de hoy en el Estado español conviven aproximadamente 4.400.000 personas de origen extranjero, un 9,5% del total de la población, casi tres puntos menos que en 2011. Y de este colectivo, seis de cada diez han llegado de países no comunitarios. En términos absolutos, España ocupa el cuarto, el, el cuarto y el quinto puesto de la Unión Europea con más inmigrantes. En términos relativos, se queda en el octavo o noveno puesto. Y solamente un 1% de toda esta población inmigrante ha llegado a España en patera. Un dato importantísimo. Según el balómetro de enero del CIS, la inmigración no es una de las principales preocupaciones de la población española por mucho que se empeñe en el Partido Popular y vos, Los datos son totalmente concluyentes. El paro con 56%, el más importante. Los políticos y los partidos políticos con un 31% el siguiente. La corrupción con un 24% el siguiente. Y la inmigración queda con un 11% muy lejos de todos estos problemas que le preocupan a la sociedad española. El dato que nos parece más relevante, señora ministra, es que dos de cada tres personas de origen extracomunitario que viven en España se encuentran por debajo del umbral de pobreza y exclusión social. Un 66% de esta población, casi 1.700.000 personas, según los informes de la tasa AROPE. ¿Qué ha pasado, señora ministra, para que, una, para que el colectivo de personas que más necesitan una política que cambie su situación de precariedad se haya quedado sin una herramienta que estaba dirigida directamente a solucionar esta situación? La semana pasada acudí al Congreso de los Diputados a escuchar y a vivir en directo el Pleno de los Presupuestos Generales del Estado. La señora ministra de Hacienda nombró reiteradamente dos conceptos con los que nuestra organización política coinciden plenamente. Justicia social y redistribución. Los nombró muchas veces en la defensa de los presupuestos generales del Estado. Desde Unidos Podemos consideramos que el Gobierno debería recuperar este plan PECI para corregir esta situación de desigualdad que está viviendo la población inmigrante. Es necesario que el Gobierno supere el discurso del Partido Popular, de voz de esa ultraderecha que busca a los culpables de la crisis económica señalando hacia abajo, hacia las personas y a los colectivos más vulnerables de la sociedad, en vez de señalar hacia arriba, como por ejemplo podría ser al Consejo de Dirección de Bankia, al señor Rato y a esas personas que hicieron un agujero de 60.000 millones de euros que estamos pagando toda la sociedad española. El PP habló del milagro económico de España pero olvidaron que la mano de obra que generó ese milagro económico del Estado español desde año 2000 al 2011 eh, fueron las personas inmigrantes que vinieron a trabajar en los sectores de hostelería, agricultura, eh, cuidado de personas y construcción. Ellos fueron el motor de lo que se conoció como el milagro económico y muchas veces trabajando en situaciones de explotación laboral y de irregularidad. Y a fecha de hoy nos encontramos con una población de origen extranjero que vive en las cotas más cercanas a la precariedad y que además se encuentra con una sociedad de acogida en la que está llegando únicamente el discurso excluyente del Partido Popular, de Vox y de la ultraderecha. Ha cambiado el discurso. Ahora ya no se habla de racismo biológico, ya no se puede discriminar a las personas por su color de piel. Ha cambiado el discurso. Ahora se habla de incompatibilidad cultural, referenciándose en la teoría del choque de civilizaciones de Huntington, esa en la que se apoyó la guerra o se formuló la guerra de Irak asesorándole al presidente americano, centrando el discurso en marcadores culturales como motivo de discriminación. ¿Le suena a algo esto? ¿No le suena al señor Pablo Casado diciendo que los inmigrantes que vengan a España tienen que respetar las costumbres culturales o se han equivocado de país. Señores del Partido Popular, saben que lo obligatorio en España es cumplir la ley y no abandonar tu identidad cultural para integrarte en la sociedad. Este discurso excluyente lo único que trata de hacer es homogeneizar la identidad cultural española, generando la semilla para el rechazo hacia lo diferente, sin tener en cuenta la diversidad cultural y social. Pero no se engañen, esta discriminación tiene un importante trasfondo de desigualdad de clase, porque la discriminación cultural queda superada por el factor económico. Si eres un jeque del petróleo, no importa que descuartices a periodistas en embajadas y los hagas desaparecer o que financies el terrorismo yihadista porque el rechazo hacia la diferencia cultural solo ocurre si eres una persona pobre. Estamos en un momento, señora ministra, en el que es imprescindible no solo reconocer el Estado español en las identidades históricas y territoriales. Es necesario que desde el Gobierno se reconozca la diversidad cultural del país, se fomente la convivencia entre identidades culturales y se rompa el vínculo entre identidad cultural y diferencia de clase. Con la pérdida de este plan se pierde una manera de hacer política de integración. Se pierde una herramienta de redistribución que deja a un colectivo vulnerable sin posibilidades de mejora. Deja a la sociedad española sin realizar el debate de qué modelo de política de gestión de las migraciones queremos para nuestro país. Este plan era la herramienta para articular todas esas políticas. La no recuperación del mismo lo único que puede generar va a ser más desigualdad, más exclusión social y menos justicia social. Es necesario que desde el Gobierno de este país plural, desde el reconocimiento de las nacionalidades históricas y el reconocimiento de la diversidad cultural de las personas que habitan en él, se rompa el vínculo entre la identidad cultural y la diferencia de clases mediante políticas interculturales. Termino, señor presidente. Como dice Chema Uribe, profesor de Antropología de la Universidad Pública de Navarra y tutor de mi investigación eh, bueno, eh, predoctoral, el modelo de sociedad de mercado ha generado un nuevo producto de sus mecanismos de exclusión social: la persona con problemas de integración social, por motivo del significado que se le dé a su identidad cultural, a los marcadores físicos o culturales que presente. Por ello, señora ministra, le pedimos que vuelvan a recuperar el plan PEC para el Estado español. Gracias. Gracias, senador Bernal, para contestar a la interpelación en nombre de...